Bienvenidos una vez más. En los capítulos anteriores, hemos encontrado la ubicación del eje neutro usando la coordenada del centroide Y ya sabemos lo esencial para calcular la inercia de una sección plana, teniendo la definición integral y el teorema de los ejes paralelos como herramienta. En el capítulo 4, finalmente, estudiaremos la ecuación que gobierna la flexión pura, la ecuación de flexión elástica. Bien, sin más preámbulo, los esfuerzos normales sigma x a cualquier distancia y del eje neutro están definidos por la siguiente ecuación, donde aparece el momento flector, la distancia del eje neutro y la inercia, además de un signo negativo. Analicemos cada uno de los términos. Podemos utilizar esta expresión para conocer los esfuerzos normales a cualquier distancia del eje neutro. Si bien en el cálculo del centroide disponíamos el eje coordenado donde mejor nos parecía, una vez encontrado el centroide y por ende el eje neutro, posicionaremos el cero en dicho punto. Sobre el eje neutro se medirán distancias positivas, bajo él, distancias negativas. La inercia por sí es una constante siempre positiva, por lo que no tendrá mayor influencia. Ahora, por ejemplo, en la parte superior de nuestro prisma, dada una distancia I positiva, resultará en un esfuerzo negativo, es decir, compresión. En la fibra inferior, será una distancia negativa, y por ello, un esfuerzo positivo, tensión. Ahora, para un momento negativo, será todo lo contrario, y los invito a comprobarlo. Una ecuación similar corresponde al esfuerzo de flexión máximo, donde C representa la distancia máxima a la superficie neutra. Tanto el parámetro C como la inercia dependen solo de la geometría de la sección transversal. La relación I sobre C es llamado módulo elástico, y se representa con la letra S. usando este nuevo parámetro, podemos escribir la ecuación anterior como m sobre s, lo que nos enseña que para un momento flector fijo, si queremos reducir el esfuerzo flector máximo, tan solo necesitamos hacer el módulo elástico tan grande como se pueda. Por ejemplo, para estas dos secciones de área 24 cm al cuadrado, al maximizar la altura de la viga aumentamos en gran medida la inercia y por ende el módulo elástico. Con esta noción ya tenemos un mayor entendimiento de la ecuación de flexión elástica y de cómo debemos diseñar un elemento para resistir la flexión pura. En el siguiente video veremos una aplicación de todos estos contenidos. Así que los invito a ponerle al botón me gusta, suscribirte si no lo has hecho. Mi nombre es Jorge Lavarría y nos vemos pronto. Éxito.